Qué fácil ser rebelde cuando te apoya el Estado Y tenés la maquinaria de los medios de tu lado Qué fácil imponer tu ideología si siendo jurado No tenés que dar explicación de lo votado sol a sol y esa plata se la dan a otro que nunca en su vida laburó solamente les preocupa el voto, no les preocupa que estés mejor si no te darían un trabajo, no me suicidio, no le le ni impuestos a cada trabajador fácil es decir que alguien está laburando para ganar dos monedas difícil es admitir que tu querido estado es el que la mitad se lleva pero vos estás contento porque das un show gratuito pagado por el estado con el hambre de otros tipos tan falaz que sos atrás del micro me cansas capaz no estás capacitado que hablas y más quizás no te importa Generar pobres donde vas Fíjate siempre de qué lado de la mecha Te encontrás No me queda ni para empezar Si tu apellido es hipocresía amado más de un pibe lograste arruinar A más de uno le cagas la vida Con, con, con esa droga supuesta inocente A la que tanto haces apología Que te hace tonto, no deja avanzar Y que la cabeza deja destruida Miles de chicos escuchan donde los incitas a vivir así Nunca pensaste en las consecuencias de la gente a la que podés influir Conozco pibes que por tu ejemplo dejaron la escuela y tuvieron que huir De su casa porque le robaban dinero a su madre para consumir Mientras tanto hablaste de ayuda a mentir en los barrios Cuando no te preocupa que entren los narcos Entre sobredosis tíos, cerebros quemados La droga mata más que la yuta Y vos tan pancho, ancho de ropa Mientras presumís a toda hora, es lo que admitís. Se nota que nunca un trabajo vos tuviste que asistir Encima incitas a chicos de cualquier edad A que vivan de fiesta, no estudiar ni trabajar Y si no alcanza la plata del subsidio Será, será que buscarán dinero para drogas de forma ilegal a pesar del tono combativo de esta canción, mi objetivo con ella no es agredir, sino llamar a la reflexión sobre las cosas que defendemos y lo que realmente hace daño a la sociedad y al futuro de los jóvenes. Muchos van a decir que hago críticas y no planteo soluciones, así que hagan un par de tips. Creo que es mejor antes que dar un subsidio incentivar el esfuerzo, el trabajo y la meritocracia. Si la gente depende de lo que le da un político, el político se lucrará de que haya ignorancia. Entonces el primer paso de todo es educar y eso es imposible en una cabeza drogada Que alguien defienda la droga no puedo aceptar Ya que es cómplice de que muchos tengan la vida arruinada Nunca recibí del de estado un subsidio Pero si trabajé muy duro por un sueldo mínimo Vi como la droga Varios amigos, hoy día se arrepienten de elegir ese camino Ellos no ignoraban que la droga era mala Pero veían a sus ídolos usarla y defenderla Querían ser como ellos esa vida y esa fama Por eso me ignoraban Advertencia: Si usas tu rap o trap sin más moral que ganar cash Tú deberás pensar quizás que traerás un gran pesar en los demás Y arruinarás a más de uno y me odiarás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás